En estos últimos tiempos que vivimos, en los que no es posible acudir a la comunión sacramental, acudamos a la comunión espiritual, tan practicada entre los santos, y sugerida en tantas sublimes obras de las que ellos espiritualmente se alimentaron. Hagámoslo con el mismo deseo ardiente que animaba a los santos, de recibir a nuestro Señor Jesucristo, y unirse íntimamente a Él. El venerable Padre Agustino Tomás de Kempis, aborda esta íntima unión con nuestro Señor Jesucristo, a través de la comunión espiritual, en su obra Imitación de Cristo, tan alabada por los grandes maestros de la vida espiritual. Entre otros muchos podemos destacar a San Felipe Neri, San Francisco de Sales, o el mismísimo San Ignacio de Loyola. Es menester destacar que San Ignacio la recomendaba muy encarecidamente especialmente a sus hijos de la compañía de Jesús. El venerable Padre Tomás de Kempis, trata la comunión espiritual, en el libro cuarto de la obra Imitación de Cristo, llevando por título dicho libro del Santísimo Sacramento. Y más concretamente, dentro del libro cuarto, le dedica el apartado 6 del capítulo décimo. Capítulo que lleva precisamente por título No se debe dejar fácilmente la Sagrada Comunión. Dice así, mas cuando estuviere legítimamente impedido, tenga siempre buena voluntad y devota intención de comulgar, y así no carecerá del fruto del sacramento. Porque cualquier devoto puede cada día y cada hora comulgar espiritualmente con fruto. Mas en ciertos días, y en el tiempo mandado, debe recibir sacramentalmente el cuerpo de su Redentor con afectuosa reverencia, y buscar más bien la gloria y honra de Dios que su propia consolación. Porque tantas veces comulga místicamente, y se alimenta invisiblemente su espíritu, cuantas se acuerda con devoción del misterio de la encarnación y pasión de Cristo, y se enciende en su amor. Hasta aquí, por el momento, lo referido en la obra, Imitación de Cristo, del Padre Agustino Tomás de Kempis. No obstante, es menester señalar que de esta enseñanza del Padre Kempis se hace eco otra obra. Se trata de la obra titulada, El Kempis Metódico, Doctrina Espiritual de la Imitación de Cristo, expuesta con las palabras mismas del autor, conforme al plan de los ejercicios de San Ignacio de Loyola, por varios padres de la Compañía de Jesús. No en vano, ya hemos señalado anteriormente el gran amor que San Ignacio de Loyola sentía por esta obra, y así lo transmitía a sus hijos de la Compañía de Jesús. Cabe señalar que esta obra, el Kempis metódico, se divide en tres partes, que tratan sucesivamente de la vía purgativa, iluminativa y unitiva. La comunión espiritual se trata expresamente en la tercera parte, de la vía unitiva, en su libro primero, de la unión con Dios en la sagrada comunión. En el capítulo 22 que lleva por título de la comunión espiritual, podemos leer literalmente. El que busca a Dios con todo su corazón cuando recibe la santa comunión, merece la singular gracia de la unión divina, porque no mira a su propia devoción y consuelo, sino sobre todo a la gloria, a la honra de Dios. Veas el libro 4, capítulo 15, de la obra La imitación de Cristo, titulado, Que la devoción se alcanza con la humildad y abnegación de sí mismo. Mas cuando estuviere legítimamente impedido. Tenga siempre buena voluntad y devota intención de comulgar, y así no carecerá del fruto del sacramento. Porque cualquier devoto puede cada día y cada hora comulgar espiritualmente con fruto. Porque tantas veces comulga místicamente, y se alimenta invisiblemente su espíritu, cuantas se acuerda devoto del misterio de la encarnación y pasión de Cristo, y se enciende en su amor. Veas el libro 4, capítulo 10, titulado No se debe dejar fácilmente la comunión, de la obra La imitación de Cristo. Y hasta aquí lo referido tanto por el padre Tomás de Kempis en su obra Imitación de Cristo, como en el Kempis metódico, o Doctrina espiritual de la imitación de Cristo, expuesta con las palabras mismas del autor, conforme al plan de los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Ya solo nos queda orar con el deseo ferviente de recibir a nuestro Señor Jesucristo y fundirnos en su divino amor. Que la paz del Señor sea con todos ustedes.